Se tiene la necesidad de mantener grandes volúmenes de información, de forma ordenada y accesible, en cualquier momento en una organización. Es aquí donde se requiere la construcción de una base de datos. Un paso fundamental es crear un buen diseño de los datos que se van a almacenar en el sistema de información. Este diseño permite la creación de un esquema que representa la estructura global lógica de la base de datos. Es así como el modelo Entidad-Relación es el modelo más utilizado para representar los datos, dado que es un modelo semántico, que representa el significado de los datos. El objetivo fundamental de la fase de requerimientos es crear un modelo conceptual Entidad-Relación y el modelo lógico-relacional de los datos del usuario o del cliente, que identifique las cosas que se van a almacenar en la base de datos con sus estructuras y las relaciones. Las distintas actividades propuestas están diseñadas para que usted llegue a ejecutar los criterios de desempeño asociados al elemento de competencia de esta unidad didáctica que es diseñar bases de datos partiendo del modelamiento conceptual entidad-relación y del modelo lógico-relacional. La adquisición de este elemento de competencia le beneficiará no solamente para desenvolverse con idoneidad